¿Procrastinas? ¿Te cuesta trabajo concentrarte? ¿Tu memoria es débil? ¿Batallas mucho para no estar aburrido cuando no tienes a la mano un celular? Si respondiste sí a una de estas preguntas o a varias, entonces te voy a hacer una recomendación fantástica. Se trata de una tecnología fascinante que produce uno de los hábitos transformadores más poderosos. Esta tecnología no es nueva, sin embargo, hoy en día está siendo subutilizada y muchos de los beneficios que brinda se están perdiendo. ¿Cuál es esta tecnología y sus beneficios? Los libros, sí. Verás, leer cotidianamente tiene increíbles beneficios, empezando porque no necesitas recargar las baterías de los libros, a menos que estés utilizando un e-reader. Los puedes llevar contigo a donde vayas, y si las cosas no pintan para ser divertidas, pues tienes un compañero fiel que no te dejará aburrirte. El primero de los beneficios de leer es el estímulo mental que te provoca, si se trata de una novela, tu imaginación se activará para llevarte al tiempo y lugar donde se desarrolla la historia y además podrás crear en tu mente los personajes, lugares y acontecimientos. Y si es un ensayo, pues podrás activar los engranes del pensamiento que te llevarán a desarrollar conceptos y efectos en tu vida. El siguiente efecto es la relajación y reducción del estrés. El hecho de poderte desconectar de tus problemas y sumergirte en una buena historia te ayudará a despejar tu mente y a relajar tu cuerpo. Te permitirá tomar mejores decisiones y recuperar tu energía. Otro maravilloso efecto de la lectura es el incremento de conocimientos, vocabulario y ortografía. ¿Te corrigen constantemente? ¿Repites las mismas palabras? Leer cualquier libro te dará los elementos necesarios para que no te siga pasando y además te ayudará a entender mejor tu entorno. Y hablando de ser productivos, leer también tiene efectos grandiosos. Te requiere que aprendas a concentrar y enfocar tu atención en una sola tarea. Desarrollas tu memoria por tener que recordar personajes, lugares y situaciones. Además de que te ayuda a desarrollar esas habilidades analíticas que necesitas para tomar mejores decisiones. ¿Qué te parece? ¿No crees que son muchos beneficios que puedes tener por tan solo dedicar 30 minutitos al día en una actividad que además resulta económica y accesible? Escribe aquí tus comentarios y comparte este video para que más gente sepa lo importante que es leer. Y no dejes de entrar a mi grupo gratuito de Facebook, el extraordinario clan de la gente súper exitosa, donde hablamos acerca de las técnicas que utilizamos para superarnos día con día. Y no lo olvides, soy tu amigo el coach Iván José y ayudo a personas inteligentes y creativas como tú a crear hábitos que transformen sus vidas y alcanzar el éxito.